Así es, hasta ahora establecemos el presente contacto informativo desde el sistema teleférico Guaraira Repano. Esto a propósito de la presentación de las bases para la convocatoria del proceso de postulación y entrega del Premio Nacional de Turismo 2023, esta su segunda edición. Es por eso que de inmediato escuchemos palabras del ministro del Poder Popular para el Turismo, Ali Ernesto Padrón Paredes. Ir cambiando. Es el planteamiento que está desde la visión rentista de la economía hacia la economía productiva teniendo en el turismo una de sus, o uno de sus elementos fundamentales para el desarrollo económico y la inclusión social el turismo en Venezuela, como ustedes saben, ha sido desarrollado bajo unas condiciones de esa visión rentista y esa visión rentista, obviamente, de alguna manera, no permitió que se desarrollaran todas las fuerzas productivas necesarias para que nosotros podamos decir que el turismo también es un elemento fundamental del desarrollo económico. Sino que bueno, se desarrolló como lo conocemos, Tenis, en, siendo Venezuela un país megadiverso y un país multidestino y además un país de paz y en paz. Y esos elementos nos dan la fuerza suficiente para que nosotros podamos decir hoy que el turismo está llamado a ser un factor fundamental del desarrollo económico de Venezuela. Y no me queda absolutamente ninguna duda. Pero hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo con visión de futuro. Hay que trabajarlo... Con los elementos estructurales del sumar desde todos los sectores de la economía que tienen que hacer, que, que hacen vida con el turismo. El turismo es una actividad transversal que permite uh, hacer uh, distintos enlaces: el transporte, uh, la alimentación, etcétera. Y este premio, de alguna manera, también viene a recoger. Ese deseo de ir avanzando, pero además para trascender, para trascender en la visión. El año pasado nosotros, el presidente de la República, hizo entrega de la primera edición del de Premio Nacional de Turismo. Cuando uno conversa con los distintos ganadores, las personas que se reconoció... ...su servicio durante muchísimos años... ...todos manifestaban lo mismo... ...primera vez que nos reconocen desde el Estado... ...en un premio tan augusto... ...como el reconocimiento que se hace con el Premio Nacional de Turín... ...es eso, es el reconocimiento... ...en sus distintas categorías... ...en sus distintas categorías... ...el año pasado tuvimos la oportunidad de reconocer gente... ...yo puedo nombrar una persona... ...el señor Alexis Montilla... ...por ejemplo... ...creador de los parques temáticos de Mérida... ...señor que durante toda su vida... ...se ha dedicado... ...al turismo... ...con visión... ...pero también reconocer... Eh, ...actividades... ...tan bellas... ...y extraordinarias como la que se realiza en el Estado Miranda... Eh, ...los diablos danzantes una de ellas, o reconocer la colonia Tobar como un destino tradicional. Y así por el estilo, o reconocer una posada, allá en el estado de Aragua, extraordinariamente bella, reconocer un campamento por el esfuerzo que ha venido haciendo. El sector turismo viene avanzando, venimos dejando atrás esta terrible tragedia que fue para la humanidad, la pandemia del coronavirus, que si hubo un sector afectado fue el sector turismo. El turismo en el mundo se cerró y nosotros no escapamos a esa realidad. Tuvimos muchísimos meses donde el turismo se paralizó, no solamente en Venezuela, en el mundo. Todavía el mundo viene recuperándose. Todos los días uno recibe noticias e informaciones. Tal sitio se abrió nuevamente para los turistas, tal aerolínea nuevamente se eh, conecta con tal ciudad y así y en ese contexto no solamente de cambio de visión sino además de haber estado superando este como ya dije esta pandemia a nivel global pero además conscientes del, del poderío que tiene el turismo en Venezuela que puede tener el turismo en Venezuela y que debe tener el turismo en Venezuela no es no es un secreto que nosotros podamos decir todos los días qué hermosa es Venezuela, qué bella es Venezuela, pero hay que reconocerlo. Tenemos que estar convencidos nosotros como venezolanos de lo hermoso que es Venezuela y de las muchísimas cosas que tenemos que hacer en equipo, sumando cada quien desde sus espacios, todos como venezolanos, entendiendo que para dar el cambio y trascender el cambio de visión, tenemos que estar comprometidos con el país, tenemos que estar conscientes y convencidos de que Venezuela es un país extraordinario. Yo veía hace poco un muchacho, yo no sé, no lo conozco, que en Venezuela caía nieve. No sabía, ni me enteré de eso. Y entonces yo me pregunto, escúchale, ¿qué, qué nos ha pasado? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nosotros no le hemos dicho al mundo que aquí en este país caribeño... ...país megadiverso, país multidestino... ...sí tenemos nieve, y sí tenemos desierto... ...y sí tenemos selvas, y junglas, y llanos... ...y somos de los países más diversos del mundo en materia de aves... somos ...tenemos más de 1.400 especies de aves... ...que nos hacen ser un país único, porque somos caribeños... ...pero somos amazónicos, y somos andinos, y somos llaneros... ...pero además somos venezolanos... ...y tenemos gastronomía, y tenemos cultura, y tenemos arte... Y cuando uno escucha a todos esos influencers que han venido para acá últimamente, mire, yo todos los días reviso las redes, todos los días reviso a ver qué es lo que está pasando y qué, cuando veo un influencer a ver qué es lo que, qué es lo que va a decir señor, todos coinciden en lo mismo. Todo coincide en lo mismo. Son palabras del ministro del Poder Popular para el Turismo, Ali Padrón, quien a esta hora da apertura a la convocatoria para las postulaciones al Premio Nacional de Turismo 2023. Este galardón y reconocimiento que hace el Estado venezolano a hombres y mujeres del sector turismo que buscan impulsar la economía productiva a partir de las bondades de nuestro país, mega diverso y multidestino. Es la información que se genera a esta hora y por supuesto estaremos ampliando más adelante. Con esto retorno Vengan el contacto.